desde el principio de los tiempos, hasta nuestros propios tiempos y hasta el fin del mundo, existirá la humanidad dividida en caínes y aves. Alabado sea Dios. Entran en esta psicología y veréis cómo es cierto, cómo es verdadero que los caínes hoy aún están asesinando, aún están haciendo guerra, aún están robando, aún están esclavizando y los cabeles se ponen delante del Caín para dar su vida por su hermano alabado sea Dios todo el hombre que no ha en la verdad de Cristo no puede tener ese sacrificio esa entrega a su hermano porque no ha llegado a ser Abel sino que está en él el Caín alabado sea Dios alabado sea Dios así pues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 lleno de orgullo, lleno de vanidad, y sabemos muchos que somos listísimos, tan listos que queremos escudillar la mente de Dios. Dios mío, tened paciencia, humildad, humillaros a la verdad divina de Dios. No hay otra más grande. Y si no tenéis entendimiento, y si no tenéis revelación de las escrituras, sean fieles al Señor. vuestro vosotros no hay doctrina más grande que Dios Jesús amaros unos a otros como yo os he amado como yo os he amado amaros, amaros no malmuréis, no critiquéis no rechacéis. alabaros unos a otros alabaros unos a otros y Caín dijo acaso soy yo guardián de mi hermano, pues si sí, lo somos claro que soy guardián y aunque me rechacen, aunque me rechacéis, soy guardián de mi hermano. Y me tiraréis 20.000 veces. Me haráis lo que queráis, pero estoy con la doctrina de Jesús, con el amor de Jesús y quiero ser digno de ser discípulo de Cristo. Alabado sea Dios. Rechazadme todo lo que queráis. Rechazadme todo lo que queráis.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 Y a mí me persiguieron, y a mí me escupieron, y de mí se burlaron, y me llevaron a la muerte en una cruz. Tú, que eres mi siervo, ¿qué quieres que te hagan a ti? ¿Que te alabes? ¿Que te quieras? Eres siervo mío y no lo eres. Eres discípulo mío y no lo eres. Si lo eres, no te quejes, porque a tu Señor se lo hacieron. sea a Dios. Dios. Este entendimiento es grande. Yo sé que hay personas, porque no somos niños, y tenemos un cerebro y no tenemos rey. Sé que lo entienden, pero cuánto lo entendemos? ¿Lo estamos entendiendo ahora? ¿Lo entendéis ahora muy bien? ¡Decid una vez que diga que lo ¿eh? Pero y mañana caremos, haremos, mañana, caremos, Dejaremos que Satanás nos dará en nuestra mente. ¡Yo me pondré la rodilla y diré al Señor,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 Entra en mi camino Ya verás como vosotros mismos Vais a matar al Caín que tenéis dentro Y vais a nacer como Abel Vida nueva Nuevo corazón nuevamente espiritual Alabado sea el Señor Y aquí es cuando En los últimos tiempos Vendrá El rescate A todos los Caínes Que han matado A la Abel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 Decir una oración No es para ti Quiero que os agradéis Pero no solamente para eso Sino para que, que mi corazón Sea quebrantado con la palabra de Dios Porque aún está viviendo Bastante trozo de ese caído en mí Pero el, el abel ya está renaciendo Padre Celestial Dios mío Padre ¿Hasta cuándo Señor?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 Señor, ayúdanos que seamos caíne, Señor, que echemos caíne, y a veces no queremos hacer lo que hacemos, Señor. Mándalo que rascamos, que rascamos en ese nuevo haber para ser más gratos a nuestros hermanos, para que tú nos veas gratos.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 que están vendiendo, que están cavargando en este mundo, apartándonos del mal. Quiero, quiero entrar en esa comunidad, hermanos de la luz. Entrar todos en esa comunidad, hermanos de la luz. Nuestro Señor Jesucristo, la luz suprema, la luz